Hola chicos, ¿cómo están? Soy Green Retroman, desarrollador de videojuegos indie y animador. En este momento vamos a seguir con los capítulos de Hyper Light Drifter y espero que les gusten. Pues vamos allá. La vez pasada creo que pude manejar muchísimo mejor a los personajes. Entonces, bueno, veremos qué tal lo hago ahora. A ver, a recordar los botones porque siempre se me olvidan. y agarro esta cosa. Va. A darle... Bueno, creo que no voy tan mal, sí. podría hacerlo mejor, pero bueno, ay, oh, esa cosa me mata. de malos los hoy. Gracias. Oh... Que tengo balas, ¿no? Bueno, bueno, a ver, van a regresar hasta allá. A ver. Tengo que encontrar el ritmo para poderles dar, porque si no, va a seguir igual. Ahora. Estaba del otro lado. No sé, tal vez lo aventó para arriba y me dieron por arriba. Ah, Dios de mi vida. uh este juego me gusta y todo pero aún así creo que no va tan rápido por que estoy grabando y eso no sé si no está reaccionando a tiempo o qué es lo que está pasando a ver esperen No. Oh, man. muy mal Ahí va, ahí va. No había otro por aquí. Ay, quería haber visto otro. Ok, ya. ¿Eh? ¿Cuánto tengo de vida? Puedo checarlo así como así. Ya se Ay, Bueno, ya me compuse la vida. Uh. Recuperé otro triangulito. sepa para qué. Puertas, llaves, libertad Ah, Ya, me estoy regresando Los pasitos se escuchan tan bonitos pasado por aquí creo que ya también por aquí yo maté a estos eh, no recuerdo creo que ya había pasado por aquí Ahí me dieron cosas las lucecitas que aparecen ahí atrás Pero no es algo oh, se está cerrando un malo un malo Música extraña. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O ya puede regresar? ¿Es eso? Música de la parte de arriba. Madres. Uy, perdón. Me interesa mucho cómo le hicieron para que la cámara se quedara en un punto. Si estás en tal punto, apuntas a tal lado. Si estás en otro, apunta para otro. Y así. Ay, creo que le puedo disparar esa cosa. Ay, bueno, ya qué. Pero es que es algo que a mí me cuesta mucho en Game Maker. No puedo hacer que... La cámara se quede tan móvil. Todavía tengo que aprender muchas cosas de Game Maker. Bueno. Ahora. Este es el mapa. Tengo que ir para acá. Pero... Creo que es como por acá, ahí que me voy por acá y no sé cómo pasar acá, pero, aquí okay, vamos para acá arriba, yo estoy dejando esos como lugares y entro por allí, ¿verdad? Ah, si sí es cierto que me da vida esto y... sigo ahí vaya si sí está muy largo este juego parece que me voy a tardar mucho Tal vez deba jugar otro tipo de juegos, más de habilidad, como un Smash. Por cierto, les gustaría que hiciéramos como un directo en YouTube para jugar Smash o Mario Kart o algún otro juego en línea. Si quieren lo podemos hacer. Si quieren pónganlo en los comentarios, díganme si les interesa. Y pues hacemos algo para que juguemos cada determinado día de la semana. Tal vez un viernes o un jueves, el día que les interese. Y, Esperemos para ver si me pueden patear el trasero. Ya, pero no sé cómo mm. ah, necesito tres para entrar y conseguir una acá, ah, ya veo, aquí está otro otra está por acá arriba o no hay ah mira ya ya ya aquí sí sé cómo ir creo entonces pues vamos Espera, estoy bien creo que estoy yendo por el lado equivocado no a ver, vamos a ver qué va. Vida por aquí. Se me pareció. Oh, esos están muertos. Uh, no sé si es el mismo este o este, o sea, una. Pues vamos a ver. Como otra parte de un dungeon. Parece un Zelda. Tienes que ir a dungeons y eso. Entonces ya... Agarré dos dungeons. Ya superé dos. Aquí... Ah, ya. Sí, donde me mataron mucho. Gracias. Mejor no, me no voy. Entonces a la derecha. Creo yo. Arribita. A la derecha, joven. Bde, bde, bde, bde, bde, bde. Quédate aquí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero yo voy para la derecha. Ah, exacto. a ver, aquí debe de haber algo como un dungeon, ¿no? Aquí es donde estoy atrapado, ya bajé las escaleritas. En sí debe estar por aquí, creo. A ver, abajo hay algo. Mira qué inteligente soy. <risa> Vaya, tengo que poner más atención. Pues, a ver, igual y llego a la mitad de esto. Ah, no, espérate, aquí ya pasé. ¿Qué era esto? Ah, nada. Este... Sí, aquí ya pasé. ¡Ay, no! ¿Otra vez? Pero ya puedo irme, ¿no? No manches. Ah, mira y voy otra vez a los viejos tiempos a morir con esas cosas horribles pero entonces aquí entonces aquí entonces aquí ya pasé mejor me regreso y veo para dónde tengo que ir entonces era bien allá donde estaba o no ya ya pasé es que siento que de cierta manera todo se ve igual entonces me pierdo un poco solo tengo que recordar un poco más dónde estoy okay, ya estuve aquí y aquí ya estuve entonces tal vez tengo que ir para acá no sé si es el mismo o mejor subo es que no puedo subir porque tal vez tengo que conseguir esta pieza no esta pieza entonces tal vez tiene que estar aquí a ver, vamos a ver ajá, yo creo que esa puerta me lleva para arriba, pero no me va a subir si sí, no tengo todas las piezas, ya tengo dos entonces tal vez aquí abajo es donde está la tercera, ¿no? ¿Algo me falta de aquí entonces? que todo lo pasé bien aquí, entonces. saltó algo de acá arriba ah no, pero ya recuperé esa cosa también, que es lo mismo ahí arribita ...donde ya me lo pasé también... me van a aparecer los bichos otra vez... ¿Qué me falta de aquí... ...o aquí ya nada, aquí ya lo recuperé... ...no es esta chingadera... ...a ver... mono... ...bueno, regresamos por el otro lado... ...aquí no hay nada... Ah. Oh, oh, oh. ...abrí esto la última vez... ...oh, no lo recuerdo... Creo que me faltaba esto. ¡Oh! ¡Oh! No me pasó nada. Ah, tengo que abrir también el puente del otro lado. Bien, también. ¿Qué, ¿Qué ¿Quién me disparó? Ay, había otro mono ahí. Bueno, al menos ya sé para dónde ir. Ya no estoy dando vueltas como tonto. Ya no. No, señor. Eh, me perdí. Ay, ya, ya, ya. Ya se abrió. Ay, tengo que abrir otra vez. Ay. no, y se lo no vi bien la última vez oh, otra cosita ah, es el, ¿es el dinero ay, es el dinero que me estaban diciendo no, creo yo eh, ay, no No vayamos a Arruinar las cosas Como siempre Jesús por estar distrayéndome Ok, va, va, va va, va. Esa cosa cuando se prende Solo si estoy cerca Soy un genio No soy un genio Ah, oh, sí, sí, tengo para recuperarme Bien quisiera eso, Uf, creo que si sí, no pasa nada. Oh no, más cosas difíciles de fuego. Eh, más vida. ¿Tú qué eres? ¿Un puentecito? Señor puente, me va a dar más vida. Ojalá. Uh, oh. Con velocidad Ah, oh, gracias, ya me morí Ah, eso es una pared Pensé que era piso Por eso tampoco me gustan este tipo de juegos Cuando se ve para arriba y crees que está haciendo algo Pero en realidad no Ah Ay, gracias, gracias Ah, oh, gracias, gracias Gracias a todos Eso, gracias a todos Y así es como se muere muy rápido Ok veamos Estas cositas de fuego Tengo que irme hasta allá Y darle toda la vuelta porque no lo hace rápido? ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Ok, tal vez lo dejaré por aquí, chicos Aquí es donde estoy muriendo Aquí es donde lo puedo dejar, ¿no? Entonces, bueno pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado El capítulo de hoy Espero poder pasar este para el siguiente Si no, pues, ya que Así que bueno, nos vemos chicos Bye